Buongiorno, da Pablo. Qué poder. Está cayendo la nieve. El giorno de hoy voy a hacer seis ejercicios para diventar la gamba de archayo. Guarda, una gamba dura, dura, dura, dura. Dura y tónica, dura y tónica. Pero el giorno de hoy yo llamo, soy un de, de un manubrio o un peso si tú no hay a casa el manubrio puede prender una, una botella de agua de vino de latte, cualquier cosa que sea pesante si tú no hay el peso no hay problema puedes hacerlo sin peso en la próxima vuelta tú lo fai con, eh, con el peso <ríe> está cambiando la debe la debe la de, la de, qué energía voy a hacer estos seis ejercicios yo lo repito una vuelta te facho ver eh, uno a uno y tú a casa lo puedes repetir 2 3 4 vueltas tú te la que tú voy, ok, ok, ok, vamos a movernos un poquito voy a meterme un poquito el guante cosí me, me escaldo un poquito la mano, no, no, me escaldo un poquito la mano le, le me di, escaldo. me escaldo, guarda ahí entra, entra automáticamente el agua, el agua, la neve, pero no hay problema, no hay problema, se llama, el carigo al y tú a casa, no son excusa, ah, que piove, que no piove, guarda tú tu... yo estoy yo sono en un parque y tú se casa, tranquilo, lo voy para ok, vamos a mover un poquito el pie y el pie ta ta ta. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, ayúdame a salir eh. sí, déjame tu comentario pablo no me piace los este ejercicios, hay cual cosa algo más difícil eh? lo hacemos ok 1, 2, tres perfecto perfecto vamos a iniciar voy a hacer estos seis ejercicios para diventar la gamba de achai perfecto me voy a tirar eh? bueno. de el sacrificio que hecho por vos guarda, la, la la la la la yaca la a la la Vamos a hacer circuito circuito gamba de achaio perfecto perfecto vamos a acercar mi, mi timer aproximadas cosí timer vamos a buscar el timer el timer timer que no lo veo ok perfecto perfecto vamos a vamos a iniciar nuestro primo ejercicio vamos a utilizar a meter un tapetino un tapetino que nos dé un poquito la para, para que no nos fachamos mal el ginocchio ok 3 voy a meter mi timer 3 2, 1, via. Vamos a hacer 30 segundos con 10 segundos de, de recupero. Tú a lo puedes hacer eh, un minuto. Eh, più recupero, più tiempo. Ok, prepárate. 3, 2, 1, via. 4, 3, 2, 1, zi. ejercicio. 1, 2, 3. Salto. Nuevamente, ta, ta. 1, 2, 3, salto, ta, ta, 1, 2, 3, ta, salto, y escendo, 1, 2, 3, ta, salto. Va, nuevamente, 1, 2, 3, ta, salto. <gifé> perfecto, perfecto, perfecto. En próximo, en próximo, prende el manubrio, prende el manubrio. Prende el manubrio, va de la cua ta, ta, ta ta, el ginocchio. no supera la punta del pie. tra, tra tra, tra, tra de se 60 próximo su abro su abro su abro su abro su 2 montan kleiber 2 montan kleiber uh. vamos 1, 2, 3 salvo yendo 1, 2, 3 salvo 1, 2, 3 salvo 1, 2, 3, salgo. ultimo ultimo uno due tra tra e scendo uno due tra tra e yendo uno due tra tra e yendo tra tra tra tra e yendo tra tra, tra, tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra Se tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra 0 grados, pero mi cuerpo está a 40 grados. Uh, uh, ah, uh. Si tú, Ancora, no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. De Cure Pablo. Sí.